Rally de Córcega, pero bueno, ya estamos en Sardegna, ya estamos en el Rally de Italia En esas dos jornadas que vamos a hacer hoy y así Por fin completas, y bueno pues Estamos en el Rally de Italia Y bueno, pues ya sabemos el Rally de Italia Que son... Que son... Que son, pues bueno, pues son carreteras arenosas, carreteras muy de barro, que, se nos, que hay que tener mucho cuidado, también hay muchos saltos, y bueno, pues sobre todo con las, lo que son las, las, momento. Y lo que son las, pues, bueno, ya, pues eso, los saltos y sobre todo las curvas, pues hay que tener cuidado porque puede haber algún badén y el coche se te suele, se te puede ir un poquito, ¿no? Así que bueno, ya estamos en el Rally de Cerdeña. Y bueno, pues espero que os guste. Vas con esa temporadita y vas a ver qué tal se nos da. Empezamos. vale, ahí estamos, empezamos con Baranta, la primera con 5 kilómetros, muy cortita con 5 kilómetros 26 y Tiri Arena que es una super especial que es más corta de 2 kilómetros, entonces eh, aquí no vas a tener problema porque de momento el tiempo nos dice que pues vamos, eh, va a hacer muy muy buen tiempo y Sol se puede equivocar también Luego la otra es city y Tiri, Arena Y bueno, ya estar de noche, casi noche, de noche Y bueno, el cielo despejado, hay algo de nubes ya, unas nubes Y nada, pues eso es lo que hay, así que espero que os guste Y vamos con esto, con estas, con estas dos jornadas, vas allá Lo que sí también no he dicho es que estos circuitos, ¿veis? Cómo cambia el tiempo, ya decía yo. <ríe> llueve, chicos. Llueve. Entonces ya, esto es como os decía yo. Esto es un, Entonces, esto os digo, es un rally que desgasta mucho, ¿vale? Más que el asfalto de Córcega, mucho más. Entonces, es una pista eh, amplia, ¿vale? Eh, muy ancha, que tenemos margen, pero que tenemos que tenemos margen pero que tenemos margen, ¿sabes? Pero Uh, igualmente desgasta mucho y hay que tener mucho cuidado hay que estar también muy concentrado como en las demás y más si llueve más ahora porque la tierra está mojada se crean charcos y bueno ya sabéis así que bueno vamos a empezar espero que os guste empezamos ahí vamos pues con la primera de las etapas eh, ¿qué tal va? 50. izquierda 4 se cierra 40 Pero sobre todo los charcos estos charcos cuidado. son mortales Freno para sobre todo el pisarlos nos descuenta tiempo yo me quedé yo me quedé pues eso sorprendido 4, pero sí sobre, sobre todo el no pisarlos mejor 3, pues se el pisarlos te descuenta tiempo cima. me imagino porque te retrasa velocidad entonces pues es algo bastante diferente claro. y derecha tres a izquierda cinco largas cincuenta Cuidado aquí, cuidado aquí, chicos, chicos No, no, no, no Nos vamos, nos vamos Ahí, ahí, ahí, ahí está Vale Pásanos. vale De momento no nos hemos cargado nada Vamos bien, vale tenemos el freno Vamos por aquí, Va, ya la hemos sacado roja En cuanto no estemos concentrados necesitamos la, la siguiente verde, vale y derecha pues 4, se cierra 3. Caso dentro se cierra sobre base. muy bien vale izquierda medias corte a derecha se cierra es que hay algunos que no los puedes ni izquierda 6, freno para recto. ni evitar izquierda eh sin corte. 30. no se puede ni evitar vale ahí pasamos parece un checkpoint que esta vez si sí es ah, verde Izquierda 3. Es bueno Sería bueno A derecha 4 sobre base A izquierda a fondo corta sobre cima Ahí está, ahora 5, sí Vamos con verde, ahí 4. está A izquierda 6 a derecha 5 corta A izquierda 6 a derecha 5 corta 40 Eso A izquierda es. 5, 60 izquierda 5 se cierra derecha 4 corta y giro a izquierda 3 se estrecha sin corte y derecha 5 vale esto es cortito Cuidado, freno muy recto, estrecho cuidado vale nos manda por aquí perfecto izquierda 5 veis el coche se nos mancha de barro eso me encanta ese gráfico izquierda bueno vamos rojo cuatro, otra vez corta, derecha tres, muy larga vale vamos ya la hemos sacado verde perfecto parece ir los borrojo, más despistado el no rojo. Corta árbol dentro a derecha 550. ¿Tú qué será ese árbol? A izquierda 3 larga, abierta 200 baches. Uff, veis lo que nos hacen los baches, incluso nos nos cambian la dirección. Es que hay que tener mucho cuidado ahí, sobre todo ahí con los baches. A izquierda 5, freno a derecha 3, corta muy estrecha. A izquierda Entonces, baches, a fondo, hay que tener derecha, mucho tres. cuidado izquierda 4 sin corte, a derecha 4 E izquierda 1 media sin corte, a derecha 3 corte E izquierda a fondo se cierra, baches Ya la hemos sacado roja, chicos A derecha 4 se cierra, a izquierda 4 corta sin corte Son los charcos, a derecha, tío derecha 2 abierta No, pues... A izquierda a fondo y derecha 5 sin corte A izquierda, 4 corta. A derecha, 5 corta. A izquierda, 1 sin corte. Y horquilla, derecha, izquierda, a fondo, corte, pequeño. A derecha, 4 e izquierda, 3. Vale, ahora estamos ascendiendo, adereza vamos hacia cuatro, arriba. Corta y, izquierda, corte pequeño. y cada vez estrecha más. Cinco, a derecha 5 izquierda fondo, a derecha 4, corta. Eso es. Adereza porque no tengo ni penalización, vale. Eso sería muy bueno, empezar sin penalizaciones, a ver. 4 4 horas con 26, sí, tercero. Pues hay que reiniciar porque no podemos empezar con. Mal, Vale, ¿ves? ¿veis? Ahora se nos ha cambiado el tiempo ¿Habéis visto? <risa> 50, izquierda 4 vale. se cierra, 40 Ahora sí tenemos el tiempo Cuidado, que, pleno, que íbamos a tener abierta, Dejo de pasar alaga. cosas muy raras Vale, ahí, perfecto A izquierda 4 sobre baches E izquierda 3 se cierra muy larga sobre cima Y derecha 5, a izquierda 5 largas, izquierda 3, cortas sobre cima. Y derecha 3, a izquierda 5 largas, 50. Izquierda 6 corte y derecha 5 se cierra larga Vale, ahora sí hemos empezado a ver de genial ahí A ver qué tal seguimos A izquierda 4 se cierra sobre cima A derecha 4 se cierra 3 caso dentro se cierra sobre base. Izquierda 6 se cierra 3 media sin corte A derecha 2 media se cierra 6, freno para recto a izquierda sin corte, 30. Izquierda 3, corta. A derecha 4 sobre base a izquierda a fondo corta sobre cima. A derecha 5, muy larga, se cierra 4. De izquierda 6, a derecha 5, corta. Vale, dos a seguidas Izquierda 6, derecha 5, corta, 40 hay que seguir, A hay izquierda 5, se cierra Izquierda 5, se cierra, derecha 4, corta y giros A izquierda 3, se estrecha sin corte y derecha 5 Cuidado, freno recto a izquierda abierta, 30 Izquierda 5 Izquierda 4 corta, derecha 3, no. muy larga. Vale. Ahora estamos viendo que se nos marca más el barro, cuidado. Yo he visto algo rojo ahí, no me ha gustado. A ver si a cambia. Izquierda 5, corta, árbol dentro a derecha 5, 50. A izquierda 3 larga, abierta, 20 baches. Vale. A izquierda 5, freno a derecha 3, corta, muy estrecha. A izquierda a fondo y derecha 3. A izquierda 4, sin corte, a derecha 4. A izquierda 1, media, sin corte, a derecha 3, corte. A izquierda a fondo, se cierra, baches. Vale, a ver a si derecha 4 se cierra, a izquierda 4 corta sin corte. A derecha 2 abierta. A izquierda a fondo y derecha 5 sin corte. A izquierda 4 corta. A derecha 5 corta. A izquierda 1 sin corte. Y horquilla derecha a izquierda a fondo, corte pequeño. ¿Cómo con la subida? A 4 e izquierda 3. Esa ascensión otra vez. Ahora ya no. A derecha 4 mejor. corta y horquilla izquierda corte pequeño. A derecha 5, izquierda a fondo, a derecha 4 corta. A derecha a fondo sobre cima para meta. Vale, perfecto chicos. Eso es primero un de repetición. Ya te he escuchado por el grupo, pues no tienes ni un día de semana santa, no tienes nada, en serio, para librar? No, ya he visto que tienes muy poco, oh, vale. Vale, estamos viendo chicos ya, ya vamos creo Vale, estamos a mitad del tramo Nos falta un poquito Vale, ya está, ya hemos terminado Seguimos acumulando minutos Así que vamos muy bien con 4 horas con 6 minutos Vamos perfectos Y vamos a la segunda, la super especial A Itiri. horquilla abierta, derecha, izquierda, tres, corta y horquilla cerrada, izquierda, sin corte y horquilla derecha, sin corte, mala, fuera, abierta, 40 está perfecto, salgando verde ahí estamos viendo a nuestro adversario corta, nuestro adversario nosotros nos y tenemos que derecha, centrar corte, en 30, el tiempo asuelto. ahí está no son curvas ni este casi me daba ahí derecha, muy cerrada perfecto ahí muy bien Horquilla abierta, derecha, oh, Dios, izquierda. Tres, corta. Horquilla cerrada, izquierda sin corte. Y De horquilla derecha sin corte, bala fuera, abierta, 40. Cuidado, derecha, 30, horquilla cerrada, derecha, para adentro. A izquierda 1, 30. Yo pues la vais a ver por primera vez con agua Sin cuidado que me salgo. Izquierda uno, corta sin corte a meta. Vale, genial Dos horas con 14 minutos Vale Mm-mm. <clears throat> Vale, ahí acumulamos 2.14 y ya son 6 horas con 20 minutos. Perfecto, pues 6 horas con 20 minutos. Ahora llegamos a.. <coughs> Al área de descanso y pasamos a la jornada 2. Bien. Baranta y Lerno. Vale, a stage Slerno, que es 4 kilómetros, tenemos ahí la última y la la segunda hora 5, un poquito más, a ver qué de reparaciones que tenemos Vale, tenemos un poco más jodido el motor, pero está todo bien, se va a poder reparar sin problema Reparamos, ahí está Y empezamos por pues, Baranta Mediodía, nubosidad cero, cielo despejado, pues ya sabemos que es, va a ser bueno y luego la segunda también. Bueno, puede haber algunas nubes. Vale, ya estamos en la jornada 2 con Baranta y luego pasaremos al Erno que será la última etapa de este rally de Cerdeña. Vale, ahí está, empezamos Balanta Balanta es ahora hacia abajo, así que te... hay que tener cuatro, bastante estrecha. cuidado izquierda, cinco, se Vamos a por derecha. A izquierda 3 corta. corta y derecha 2 sin corte Vale, ahora es descenso, vale A izquierda 3 corta A freno para horquilla izquierda Y derecha 1 sin corte me meto por ahí a izquierda 5 corta y derecha 4 se cierra a izquierda a fondo sin corte y derecha 5 baches se cierra A izquierda 3 se cierra, 2 sin corte, roca afuera. Uh. ¡Ah! Que lo que hace das en una roca, chicos a derecha 3 corta sin corte, a izquierda 3 corta Cuidado. abierta Lo que das en una roca Aderecha, fondo uh. larga sobre bate. Vale, vamos, vamos a Izquierda 5 se cierra 3, a derecha 2 media. No. Vale, perfecto. Ahí está. A verde, chicos. Cinco, corta a derecha 5. A izquierda 4, corta, abierta. <ríe> y derecha 5, a izquierda 3 corta. Y está nuestro 2. A derecha, punto, 200 fondo, 20, sobrevalle. Cuidado. Uff, vale. Derecha 4, sin corte, 40. Izquierda 5, corta, derecha 4, larga, 30. Izquierda 3, muy larga, se cierra, derecha 5, sigue, 50. Derecha cinco, se sierra, 30. Vale, rojo, vale, perfecto, verde. Vale, esta parte de ahí. rojo. Vale, perfecto, 5 corta 30 sigue al medio e izquierda 5 corta corta derecha 5 e izquierda 4 muy larga sigue no, vale perfecto perfecto Adereza chicos cinco, vamos perfecto izquierda a fondo a bache freno para izquierda 4 baches a derecha 4 abierta vale vale vale vale no pasa nada ha cuidado freno para recto a derecha y derecha a fondo baches 10 y abajo vale perfecto ahí a izquierda 5, se cierra 3, media. Y derecha 3, larga, abierta, 40. A izquierda 3, abierta, a izquierda 4, sobre cima. Y derecha 4, sobre cima, se cierra. A izquierda 5, media, se cierra, 40. 40, 40. Cuidado, freno para recto a derecha, 80. Vale, derecha perfecto, tenemos Toda, todas en verdes. 4. Nos falta e la final. 4, se cierra, derecha 4, corta abierta. Ahí. A derecha, bomba. Se uh. de cierra, 5, e izquierda 4, marcha sin corte. 3 largas sin corte abierta, 60, sobre cima. Sí, Cuidado. Cuidado. Uf, que, por el momento que me iba ahí. Esa roca Derecha menos cinco, mal. Se cierra izquierda, cuatro, fuerte para auxilia izquierda sin corte, 60. Vale, ahí está la pilla. Y derecha cinco, se cierra corta, 30 el último meta. tramo. Vale, pues genial chicos, cuatro horas con seis minutos, vamos acumulando. Genial. este esta parte ha sido o este rally bastante mejor ahí es cuando nos hemos dado la vuelta este rally ha sido bastante mejor ya y con lo que he hecho la configuración de ayuda del inicio bastante mejor es la configuración que quería y bueno pues vamos para adelante a ver qué tal nos va hasta que subamos de clase ahora estamos en la debutante y bueno a ver qué tal bueno, la verdad es que de momento va todo muy bien Hemos hecho casi ya mmm, tres países y casi pues, dos y dos cuatro sí, dos y dos cuatro eh, dos y dos casi ocho temporadas, casi ocho jornadas, estamos muy bien. Entonces, está muy bien. Perdón, no. Son una, dos, tres. llevamos muy poco. Cinco jornadas. Así que está muy bien, yo creo. a una, dos. Una, dos. Tres, cuatro. Seis jornadas. Está muy bien llevar seis jornadas y empezar bueno, con este resultado. Sí que es verdad que con ayuda, porque me he puesto... Es decir, ahora porque he hecho una configuración y estoy mejor, pero me he puesto el del modo debutante porque estoy... Oh, es mi primera vez en realidad, por si fuera mi primera vez aquí y bueno, pues muy bien la edad. Llevo unas marcas muy buenas y todo muy bien. Estoy muy contento. Vale, ya hemos pasado la mitad de, de ese tramo. Y ahora pues nos dirigimos al, a la última parte, a la parte final, a esa parte final más difícil de este rally. Es que no me va. si aprieto es claro que vale. estoy con lo del botón chicos de grabar que el otro día nos falló o bueno, nos ha fallado creo ya dos veces en este juego y es que es porque siempre vale chicos empieza a grabar Vale, se me pone, ya sabéis, la, se pone la pantalla roja, la Play Y claro, como no ves como un minutero, como que está grabando, como un, una marca Pues piensas que no se está grabando el vídeo, cuando es que sí Sí se está grabando porque tú no has tocado nada Entonces eso es lo que me pasa con los vídeos, porque los directos voy muy bien O sea, ponerlo sin problema y no tengo ningún problema, ni uno A la zona ahí más chunga ahora ya sí, la más abrasiva que hay y llegando ya estamos ahí muy bien por la última etapa ahí no he puesto no he visto la hora pero bueno vale pues vamos a la power stage Lerno, esta es un poco más chunguilla ya sabemos la dificultad y vamos a ver qué tal nos va son 4 kilómetros es más es un poquito más corta que la segunda y a ver qué tal ya estamos en la temporada 2 terminando y bueno ya si nos hacemos este llegamos al podium esta parte vale hay una categoría eh, más superior que es muy jodida vale no me la llevo a pasar lo digo pero vamos seguramente me la pasaré ya veréis chicos cómo se sí. vale llevamos a lerno que es la última etapa ya de este rally de, de de italia de, de, Cor, de Cor, no corce gano de de cerdeña perdón y bueno pues vamos allá empezamos lezno y derecha a fondo más de izquierda 3 y derecha 3 bajas de tierra sin corte 30 cuidado cuidado ahí sí Izquierda 3, sobremases. Está bajada aquí cinco, como, frío, como la espuma fuerte, Sí. Izquierda si no, 3, sin corte, abierta a bosque. No lo hacemos bien, eso es. Vale, izquierda, vamos al bosque. Seis, a derecha, fondo. Sigue, hacemos 40. la primera. Izquierda 5, larga, 30. derecha 6, a izquierda 5, 50. Para derecha 4, se estrecha, abierta. Y derecha 4, media. Vale, perfecto, y sacamos Uff, menos mal, chicos Lo que me ha pasado, y veis, en cuanto Me he subido un poquito Verde, vale Ahora me contará el retraso. mucho 4, cuidado larga sobre cima, se Izquierda cuatro corta sobre cima, derecha 3, sigue Cima, izquierda cuatro corta, baja a a si no me cuenta el retraso 30. Eso es 4, bache, sin corte, abierta, izquierda 3, larga, sigue. Y ahí, que se nos va Vale, vale, vale vale. Roja, claro, ese es el retraso Dereza que hemos 3, tenido corta, Normal, no pasa nada es Nuestro retraso ahí que hemos tenido Una y derecha montañita Y otra vez uh. Me pasa hoy bueno, no pasará chicos, en este caso Porque No tenemos objetivos De, 5, de penalizaciones, así que no pasaría nada Dereza 4, de izquierda A izquierda 5, corta 50 Tenemos una buena penalización, sí Dereza 4, sigue a izquierda 3, corta 30 Izquierda, a fondo, sobre cima Izquierda 5, Uf, abierta, 50 No, no, no, no No, no, no Bueno Chicos, me he caído ahí Vale, pues la empezamos ¿Veis lo difícil que es esta? Lerno. no... Vale, bueno, no pasa nada Menos mal que hemos tardado poquito 3, derecha, fondo, base, sigue Está izquierda Está muy 3. concentrado Mucho Y derecha 3, baja, se cierra, sin corte, 30, cuidado Vale, bajamos izquierda, ahí izquierda 3, sobre base A derecha 5, freno fuerte, a izquierda 3, sin corte, abierta, a bosque E izquierda, seis y izquierda lleva la, de la corrija, fondo sigue, Izquierda cinco larga, derecha, seis, e izquierda cinco, 50. Para derecha 4, estrecha abierta. Y derecha cuatro, media. Vale, aquí es la parte chunga y hacemos verde. Para derecha, tres, corta. Izquierda, tres, corta, uh. 40. Vale, he tocado la aerodinámica. No pasa nada, no pasa nada. Mejor así. 4 larga sobre cima se cierra. Izquierda 4 corta sobre cima, a derecha 3 sigue. Cima a izquierda 4 corta baja. A derecha 4, baches, 30. Derecha 4, baches sin corte abierta. A izquierda 3 larga sigue. No es que se va. Se va con tanta grava como es. Pues desgasta. Vale, rojo sí. Derecha 3 corta abierta. Y derecha a fondo se estrecha, derecha 4 se cierra, a izquierda 5 se cierra. Y derecha 4 sin corte, a izquierda 5 corta. Derecha 4 se cierra, a izquierda 5 corta 50. Y derecha 4 sigue a izquierda 3 corta 30. A fondo sobre cima, izquierda 5 abierta, 50 No hemos sacado roja, a ver si la traje la sacamos verde Esta Derecha 4, parte... se cierra larga, se estrecha A e izquierda 3, corta, se cierra derecha 5, freno uh. Vale, vale, vale, es que Para derecha 3, 5 se cierra A e izquierda 1 Ahorquilla derecha abierta Vale, horquilla ahí Para cuidado, gran salto a izquierda 5, se cierra 4 O, oh. A derecha 4, 50 a bosque Y nada, y 3 y tierra, izquierda a Es bordo, que esta 40. parte es muy jodida Izquierda 3, corta, 40 Si le sacamos verde Vamos derecha a ver. 3 sin corte es que me voy para todos lados E izquierda 5, 70 Izquierda 3 muy larga sobre cimas de tierra Y derecha 3 larga a meta Ahí. Bueno, hemos quedado segundos, no está mal, chicos. Pues seguimos primero, recuperamos, yo creo, o pues vamos a ver la repetición del ERNO. Quizás la etapa más difícil hasta ahora. Cerdeña lo que tiene Italia es que es muy el rally es muy desgastado muy desgastoso y es que te desgastábamos toda la todos los neumáticos ja. oh, de hecho te los desgastas por el giro que pega sabéis es que tira mucho de neumático Vale, ahí llegamos ya chicos. Bueno, pues quedamos segundos. Y... Vale, seguimos primero. Recuperamos. Tenemos una penalización de 9 minutos. Y acumulamos 13 horas con 50 minutos. Está muy bien. Vale, ahí estamos. De tenemos 13 horas con 50 minutos 66 segundos Nos sigue Jan Solas con 14 horas 42 minutos y 42 segundos Y luego mi Rastorn con 14 horas 43 minutos y 60 segundos Y luego Junius Tarnet otra la vez 14 horas 52 minutos 78 segundos Vale, pues ahí está chicos, hemos ganado nuestro tercer Rally y muy bien, ahí seguimos ahí arriba, así que genial, 100 puntos tenemos ya, los demás tienen bastante menos, así que lo estamos haciendo muy, muy, muy bien. Vale, así que bueno, damos ahí. Digamos... Vale, tenemos más 20 dólares, nos ingresan más 20 dólares, tenemos 44 dólares con 778. Llegamos a nivel 10 de experiencia Tenemos Ford, estamos perfectos Y Moral también Pues muy bien, ahí vamos Vale, y tenemos el objetivo Completo de los neumáticos Más 2.600 dólares Tenemos 46.838 Luego subimos a nivel 11 Y todo, pues genial Vale, ganamos a gente Una italiana Jordana Palacios Con 17 de cálculo que no está muy allá, y Maggie Bassett, francesa, con 29 de reparación, tampoco está mal, vale, pues ahí está chicos, pues nada, pues, ya hemos terminado Italia, y nada, pues, espero que os haya gustado el vídeo que hemos hecho, todo el rally de Italia, de Ardi de Sardeña, así que bueno, pues... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a meter algún punto más de I más D. Y ya está. Y mañana pues continuamos. Vale, ahí está, sí. Tenemos nuestro punto de I más D. Tenemos dos, así que nos vamos a bajar a... A desbloquear al fisioterapeuta, que es bastante... Vale, bastante bueno para la fatiga. Ahí está. Y metemos. Aumenta la velocidad de reparación. Eso queremos durante los rallies. Así que aumento. Genial. Ahí está. Vale, vamos a la gestión. Vamos a meter a... Más llevase con un 59 de reputación. De reparación está genial. Luego vas a meter del tiempo a Elana Weller, una islandesa que tiene un de precipitación, perdón, de preparación tiene un 52 así que está genial y luego ingeniero, la única sí que hay buena es Marian Sherman, esta es creo checa, checa o cubana y tiene de optimización pues un 38. Vale, luego ya de fisioterapeutas tenemos a Yurael Lynch, un español de formación, tiene un 45. Y formación, pues voy a meter a... Roman Ramsey, que creo que es... De Chipre, me parece, tiene 45 de formación, así que... No, perdón, de agente. Voy a meter a Jordana Palacios, que tiene un 39 de cálculo, así que está genial y así quedaría, pues chicos, ahora ya nuestro, nuestra gestión de equipo, ¿vale? nos vamos a los correos y bueno vemos aquí lo que hemos gastado frenos 1600, suspensiones 800 turbo 588 588 perdón, transmisión 780 dólares Dirección 70 y 731 Que es lo menos que hemos eh, Es lo mejor que hemos Lo menos que hemos eh, Desgastado Y luego la carrocería 1448 En total 7.937 Pagamos Tenemos 38.000 Vamos muy bien Y bueno ahí está el puesto Como que hemos ganado Y ya está Vale, pues la siguiente, yo creo que los voy a poner a descansar a todos, voy a hacer el descanso ahí. Y nos vamos de Radio de Finlandia, chicos. Segunda temporada. <tose>